Muy buenas, ¿cómo están todos? Este video pretende ser pequeñito, cortito y pretendo que lo compartas. Yo nunca pido que le des like, ni compartas ni que actives la campana, ni que nada pero en este caso sí, porque es un tema de seguridad que se está poniendo bastante bravo, bastante complejo y confuso y no sé en qué va a terminar en realidad. El 2 de noviembre hace unos días atrás nomás, detecté por mis propios medios en Facebook una especie de, de ola de, de correos fraudulentos que estaban mandándose entre mis contactos y empecé a avisarles. Che, me llegó este correo tuyo, no creo que haya sido vos, cuidado puedes tener intervenida la cuenta, che cuidado cuidado, y en menos de lo que yo demoré en avisarle a dos o tres personas, yo ya estaba recibiendo de vuelta varios mensajes de ellos mismos diciendo, sí me pasó ¿qué hago? no entonces bueno, yo me dedico a esto, te ayudo, creé una pequeña entrada en Facebook con información certera, porque lo pude comprobar en los días que fueron pasando la gente ya me empezó a agradecer de que pudo recuperar su cuenta y demás, están vulnerando cuentas, no es que esté hackeando cuentas no están hackeando nada acá en general cuando se habla de hackeo el 90% de las veces no es así no es cierto hackear es algo tremendamente difícil y no pasa de un momento a otro lleva semanas de preparación meses de preparación a veces años hay que tener mucho cuidado cuando se usan las palabras así a la ligera Ay, me hackearon no no no no no pero lo más importante de esto es que te voy a ayudar a protegerte si te intervinieron la cuenta de Facebook, en el muro de mi Facebook de Entropía Binaria, no es mi espacio personal, es el espacio del canal de YouTube que yo creé y que gestiono y que es mi canal. Hay una entrada importante que te explica cómo combatir esta modalidad de Facebook en donde a la gente le empieza a llegar a tu nombre mensajes diciendo Hola sos vos el del video, la del video y la gente se mete y ahí es donde empieza el problema, no es leer ese mensaje de messenger que te manda un contacto El problema es hacer clic en el enlace y después volver a iniciar sesión te explico. Te lo voy a mostrar acá porque he creado un Facebook, aparte del Facebook de entropía binaria, para hacer pruebas. Mirá, el Facebook de la izquierda es el Facebook de entropía. Y el de la derecha es una cuenta de entropía secundaria que es solamente es para hacer pruebas. Eso de Tele12 y todo eso, eso son cosas que pone Facebook. Te muestro. Desde el Facebook de entropía le voy a mandar una solicitud a esta otra cuenta y le voy a mandar ese mail. Ese mail infectado, entre comillas. Se lo voy a mandar y vamos a ver qué es lo que pasa con la cuenta secundaria. Mirá, voy a buscar. Prueba, entropía. ¿Sí? Voy a buscar prueba de entropía. Aquí aparece prueba de entropía que se es está cuenta. Voy a darle a agregar amigo. Y acá va a tener que aparecer una ventanita. Acá está mirando. Entropía binaria te ha enviado una solicitud de amistad. Confirmar. Ahora que somos amigos entre las dos cuentas, lo estoy haciendo todo en vivo en directo, como verás. Voy a reenviarle un mensaje de Messenger que recibí a través de uno de mis contactos en la cuenta real. O sea, en la de la izquierda. Voy a buscar eso en el Messenger y se lo voy a mandar para la otra cuenta. Y lo voy a abrir con la otra cuenta para que veas cómo funciona esto. Ve al Messenger. Aquí está el contacto que me envió ese mail. Vamos a buscar en el historial de chat a ver a dónde está eso que me mandó. Acá está. ¿Sos vos en este video? A ver, ¿se puede responder y se puede reenviar? Muy bien, reenviar. Reenviar a prueba Entropía. Enviar. Listo. Cierro. Bueno, bien. Yo en esta cuenta ya no tengo más nada que hacer, así que la voy a cerrar directamente. Ahora pasamos a tener la pantalla completa el Facebook secundario de Entropía. ¿ta? Acá tenemos. Entropía binaria ha reenviado un mensaje. ¿Sos vos en este video? Vamos a abrir ese link. Ahí va. Bueno, desde un navegador común y corriente de una computadora te aparece esto, ya que estarías a salvo si te conectas a Facebook desde una computadora y abres ese tipo de correo. Por eso hay gente a la cual no le está afectando, no está siendo afectada por este tipo de timo. Pero si vos lo abrís desde un teléfono celular, la cosa cambia mucho. Te voy a mostrar esto mismo. Ahora vamos a entrar en el teléfono, en la aplicación Lite Lite de Facebook. Vamos a entrar al teléfono desde la computadora para que puedas ver correctamente todo lo que estoy haciendo. Ahí le doy permiso al teléfono. Ahí tendríamos que estar viendo la pantalla en cualquier momento del teléfono. Bien, ahí está haciendo los chequeos del teléfono de seguridad. Y ahí tenemos el teléfono, ¿está? Muy bien. Muy bien. Voy a... Abrir la aplicación Facebook Live. ¿Ves? Esta aplicación que está acá es la aplicación en donde tengo la cuenta secundaria que acabo de crear y que viste en pantalla hace unos segundos. Desde donde vamos a abrir ahora el correo ese. Acá tendríamos que tener un mail de Entropía Binaria. Voy a hacer clic ahí. ¿Ves? mira, Entropía Binaria te mandó este mail. Para Entropía Binaria no hay ningún problema. El problema es para esta cuenta. Ya viste que si hacemos clic acá desde un navegador no pasa nada. Te lleva a una página trucha de ahí de venta de bicicletas. Voy a hacer clic desde el teléfono. mira. todavía estamos en facebook.com, aparentemente, vamos a ver a dónde nos dirige esto, video a, a, acá está el problema, acá está el problema, mira, videoahoy.com, cuatro no sé qué, no sé qué, vamos a analizar este enlace, es un enlace HTTPS todavía, que es de los más seguros que existen, pero en este enlace es seguro que vas a tener inseguridad, en este enlace vos marchás seguro hacia la inseguridad, mira bien, HTTPS, videoahoy.com, no sé qué, no sé qué. Yo quería ver un video y no pude verlo. Me manda alguien un mensaje diciéndome vos en este video? Hago clic y no lo veo el video. Ya, razón para desconfiar. Pero además, ¿qué es lo que nos está mostrando esto? Dice, Facebook necesita verificar tu cuenta para que puedas acceder al video. A ver si yo me doy cuenta con los conocimientos que tengo y con la intuición que tengo. A ver si me doy cuenta que esto es fake, que esto es un chantaje. Esto es criminal, esto es, es lamentable. Facebook, correo electrónico, número de teléfono, contraseña. Al parecer, está todo bien. Obviamente tu contraseña, or... Acá, acá, acá, acá, acá. Acá hay un problema. O crear cuenta nueva. A ver, le voy a dar crear cuenta nueva, a ver qué pasa. Nada, sabía lo sabía, crear cuenta nueva no pasa, ya, ya esto te das cuenta que no es una ventanita de Facebook porque si no te permitiría crear cuenta nueva, ni siquiera son inteligentes los que están atrás de esto son gente muy burda, muy tosca, muy burra, que lo que está haciendo es tirar un calderín para rescatar lo que venga para agarrar un zapato embarrado, agarrar una vieja al agua o agarrar una persona incauta levantan cualquier cosa, bueno bien, ya acá tenemos un problema, este OR está en negro es lo que yo distingo con mi tipo de sensibilidad digital, por decirlo de alguna manera, y la experiencia de muchos años, este OR no corresponde a todo esto, está fuera del ecosistema de la página pero eso es muy difícil explicar a la gente eso, porque hoy es un OR en negro, que está por fuera de lo que tiene que ver con los criterios estéticos de la página y demás pero mañana puede ser otra cosa y dentro de un segundo puede ser otra, entonces es imposible crear cuenta nueva, le estoy haciendo clic a lo loco y no me permite nada, le voy a iniciar sesión a ver, tampoco, a ver, voy a poner cualquier cosa, si te vas llévate esta, arroba jodedor.com eso es muy típico. Y le voy a poner cualquier contraseña. q w -E -R -T y Iniciar sesión. A ver qué pasa con esto. A ver, guardar. Nunca guardar. No. A ver. Ah, clic en OK. Verifica tu número. Disfruta del contenido. ¿eh? Sí, OK. Bueno, yo no voy a seguir. Ya ves que acá se empieza a complicar, porque ya estamos en bridgemob.com, go, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esto solamente lo hice para mostrarte cómo proceden los criminales, esta gente totalmente indeseable e indecorosa, que debería ser puesta atrás las rejas inmediatamente. Acá implementamos las reglas vikingas, hachazo al medio de la mesa. Así nomás, sin ninguna contemplación. Queremos saber de qué lado estás, porque a los que están en contra les arrancamos la cabeza textual ahora voy a salirme de acá lo que voy a hacer es cerrar, cerrar, cerrar. Así es como te comprometen la cuenta. No me pueden haber intervenido en la cuenta porque yo no le puse ni el mail asociado a la cuenta, ni la contraseña asociada a la cuenta. Por lo tanto, no van a hackear nada. Le va a llegar un mail fake. Dense cuenta que hay gente que está haciendo lo contrario a lo que hacen ustedes. La gente buena lo que hace es contrarrestar todo esto. Si no fuera por gente buena y bien intencionada, que no persigue likes, ni persigue favores, ni persigue dinero, ni persigue ningún intercambio de ningún tipo, solamente ayudar estos tipos, estos lúmperes seguirían directamente agobiando a la gente. Bueno, todo esto lo hice... Para que vieras las diferencias entre conectarse a Facebook por un ordenador y conectarse a través de un teléfono. Siempre es más seguro conectarse a través de un ordenador, pero eso depende de la configuración del sistema operativo que estés usando. Si usas Windows con cuenta de administrador, estás en el horno. Siempre el teléfono, como ya he dicho en videos anteriores, no conviene tenerlo ni con cuentas de Facebook ni con cuentas de nada. Conviene solamente usarlo para mandar mensajes por Telegram, por WhatsApp, por Signal, por donde te conectes o te comuniques. Capaz que está bueno para que instales solamente el Messenger, pero no Facebook en el teléfono y así y para ver videos de manera desconectada de YouTube. Tratá de cómo no facilitar acceso a cuentas, porque ya ves, me conecté desde la computadora y me lleva a una página de venta de bicicletas, de por ahí. Ahora me conecté desde el teléfono y buscaron vulnerar mi cuenta. Me hicieron poner la contraseña de Facebook y el mail asociado a esa cuenta fuera de los dominios de Facebook. O sea, ¿cómo funciona esto? Vos ponés tu mail y tu contraseña de inicio de sesión en Facebook en una página que no es Facebook entonces esa página tiene un destino detrás de esa página hay un montón de gente vinculada a todo este tipo de, de, de crimen organizado, ¿sí? entonces ¿qué van a hacer? se van a quedar con tus datos y van a aprovechar para iniciar sesión en tu cuenta y cambiarte la contraseña, es lo primero que van a hacer entonces vos, cuando recibís a los 10 minutos, 20 minutos una hora, o al otro día o a, los, a la semana, cuando vos recibís un mensaje de vuelta de una persona que está diciendo, che me están llegando mensajes sospechosos tuyos, cambiar la contraseña o qué pasa, y vos te pones a revisar y todo el tiempo que vos demorás en revisar y organizar la información y seguir un consejo de uno de otro y revisar que no sé cómo se hace esto, no sé cómo se hace el otro, que no sé cómo se cambia la contraseña cuando la vayas a querer cambiar, no vas a poder hacerlo porque ya te la cambiaron otros y lo único que te dejan es la cuenta abierta para que vos sigas usándola, en el mejor de los casos, a veces hasta te cierran sesión y marchaste con esa cuenta, no la recuperás nunca más por más que vos digas, no, pero yo reclamo a Facebook sí ¿sabés cuánta gente me ha comentado en estos últimos días, no pude recuperar la cuenta, me hice otra. Todas las demás se complicaron por un rato y cuando les dije lo que había que hacer, cuando les expliqué lo que había que hacer lo hicieron y le fue bien. Así que te dejo el enlace a la entrada de Facebook de Entropía Binaria para que vayas ahí, sigas las instrucciones o las ...recomentes o las reenvíes para que otras personas puedan zafar de este problema... ...porque esto está siendo grave, en serio, muy grave. Fíjate que una cuenta con menos de 2.500 amigos, como es la mía... Eh, ...ya detectó varios casos, no sé si están cerca de la veintena de casos... ...en, que ¿En cinco días? ¿20 casos en cinco días? Una sola cuenta. Imagínate en general lo que tiene que estar pasando por ahí. Alguien con poder y con responsabilidad... Debería, de una buena vez, correr el velo para que se sepa, para que se vea la verdad. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona.